Tiempo futuro en español. Continuamos con el estudio del tiempo futuro en español. Y hoy tenemos 12 nuevos verbos terminados en ar. Este es el video número 3. Y vamos a empezar con el verbo adorar. To worship. Yo adoraré. Tú adorarás, él, ella, usted adorará, nosotros, nosotras adoraremos, vosotros, vosotras adoraréis, ellos, ellas, ustedes adorarán. Yo no adoraré a ningún ídolo. Acabar. To finish. Yo acabaré. Tú acabarás, él, ella, usted acabará, nosotros, nosotras acabaremos, vosotros, vosotras acabaréis, ellos, ellas, ustedes acabarán. Yo acabaré la carrera en primer lugar. Acompañar. To accompany. Yo acompañaré, tú acompañarás, él, ella, usted acompañará, nosotros, nosotras acompañaremos, vosotros, vosotras acompañaréis, ellos, ellas, ustedes acompañarán. Él acompañará a sus hermanas a la escuela. Aconsejar, tu advise, yo aconsejaré, tú aconsejarás, él, ella, usted aconsejará, nosotros, nosotras aconsejaremos, vosotros, vosotras aconsejaréis, ellos, ellas, ustedes aconsejarán. Ella aconsejará muy bien a sus estudiantes. Adivinar. To guess. Yo adivinaré. Tú adivinarás. Él, ella, usted adivinará. Nosotros, nosotras adivinaremos. Vosotros, vosotras adivinaréis. Ellos, ellas, ustedes adivinarán. Usted no adivinará mi futuro. Eso es imposible. Agarrar. To grab. Yo agarraré. Tú agarrarás. Él, ella, usted agarrará. Nosotros, nosotras agarraremos. Vosotros, vosotras agarraréis. Ellos, ellas, ustedes agarrarán. Nosotros agarraremos las frutas de los árboles. Ahorrar. To save. Yo ahorraré. Tú ahorrarás. Él, ella, usted ahorrará. Nosotros, nosotras ahorraremos. Vosotros, vosotras ahorraréis. Ellos, ellas, ustedes ahorrarán. Nosotras ahorraremos dinero para ir de vacaciones a México. Alquilar. To rent. Yo alquilaré. Tú alquilarás. Él, ella, usted alquilará. Nosotros, nosotras alquilaremos, vosotros, vosotras alquilaréis, ellos, ellas, ustedes alquilarán. Ellos alquilarán un carro económico. Andar, to walk, yo andaré, tú andarás. Él, ella, usted andará. Nosotros, nosotras andaremos. Vosotros, vosotras andaréis. Ellos, ellas, ustedes andarán. Yo andaré un poco con mi perro en el parque. Apagar. To turn off. Yo apagaré, tú apagarás, él, ella, usted apagará, nosotros, nosotras apagaremos, vosotros, vosotras apagaréis, ellos, ellas, ustedes apagarán. Ellas apagarán las luces durante toda la noche. Apreciar. To appreciate. Yo apreciaré. Tú apreciarás. Él, ella, usted apreciará. Nosotros, nosotras apreciaremos. Vosotros, vosotras apreciaréis. Ellos, ellas, ustedes apreciarán. Ustedes apreciarán mucho a sus amigos. Arreglar, to arrange or to fix. Yo arreglaré, tú arreglarás, él, ella, usted arreglará, nosotros, nosotras arreglaremos, vosotros, vosotras arreglaréis, ellos, ellas, ustedes arreglarán. Yo arreglaré los problemas eléctricos de mi casa. Aquí tenemos las instrucciones para la construcción del círculo de verbos dedicado al tiempo futuro. Esta es la parte superior o el círculo que va en la parte de arriba con estos 12 verbos que terminan en AR y que tienen una, eh, un comportamiento regular para la conjugación, ya que todos eh, esos verbos van a tener las mismas terminaciones en los diferentes pronombres personales. Muy bien, este es el círculo de verbos que va en la parte inferior con las raíces de los 12 verbos que terminan en AR para poder conjugarlos.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 Mi correo electrónico personal es rjoven66 .com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias sobre mi canal. Muy bien amigos, este es el final de este video dedicado al tiempo futuro con 12 nuevos verbos terminados en ER y este es el video número 3. Muchas gracias por asistir a esta clase y espero que nos veamos en un próximo video. Hasta pronto amigos.